Sorprende cómo el tema del regreso de Dragon Ball Super se ha dejado de hablar por los principales portadores de fuentes más cercanas a Toy Animation y la franquicia. Desde el rumor que la serie regresaría en el mes de julio y viendo que a día de hoy no hay ni rastro sobre el anime, es común y normal que estas personas ya no digan nada o mantengan confidencialidad en la información que ellos manejan. La verdad que es bastante curioso porque el 2019 era un año propicio para que la serie regrese luego de Dragon Ball Super Broly. Pero si ahora te pones a analizar las circunstancias, hay muchas cosas que no le permitieron a Toei dar por lo mínimo algún indicio de regreso de la serie a la televisión, ya sea la fecha, algún tráiler o imagen. El regreso es inminente y no quiero sonar igual a que estos rumores, pero puedo decir que hay factores y sucesos que están ocurriendo en 2019 y que ocurrieron en este 2019 para Toei Animation que ahora ya están terminando, y eso les facilita y confirma que el retorno de Dragon Ball Super para el 2020... Tenemos casos recientes, y para que me entiendan a la perfección, se lo mostraré y compartiré ahora, ya que el más reciente ocurrió hace unos pocos días, y es lo que me llevó a mí a hacer este video. Toy Animation enfocado al 100% en la nueva cinta del anime de One Piece. Cuando una empresa tiene el foco puesto en un proyecto tan grande como es en este caso una película, es imposible pensar en algo más. Necesitas que el trabajo salga bien, fluya como corresponda, y que todo funcione a la perfección. Para eso necesitas concentración y mucho enfoque. Los animadores y productores han estado centralizados en esta nueva película. Toy Animation en general lo estaba. Por ende, no había forma de tener los ojos completos en Dragon Ball Super cuando tienes algo tan grande en que trabajar. El pasado mes de julio se había confirmado que la empresa Toy Animation había concluido con la producción de la película. Y que solamente le faltaban los últimos retoques para finalizarla. No sé si se acuerdan de esto, pero fue una noticia importante para el fandom de Dragon Ball, ya que liberaba Toy Animation de algo tan grande para continuar o iniciar, no sabemos, con Dragon Ball Super temporada 2. Como digo, con la cinta de One Piece fuera de lista, no hay algo tan grande que impida u ocupe tiempo a Dragon Ball Super. Y sí, todo esto fue lo que se dijo hace varias semanas atrás y tiene mucha lógica. Ahora, Dragon Ball Super Latino y Dragon Ball Super Broly. Anunciar Dragon Ball Super en época de Dragon Ball Super Latino y la reciente cinta de Dragon Ball Super iba solamente a entorpecer lo ya mencionado. En el caso de Dragon Ball Super se ha sido muy específico cuando la cinta fue estrenada. Si Trinimation anunciaba el retorno de la serie cuando Dragon Ball Super y se encontraba en cartelera, iba a ser muy perjudicial para la recaudación en taquilla e iba a manchar el estreno, ya que saber lo que veríamos o darle foco a otra cosa le hubiera quitado importancia a la cinta. Lo mismo hubiese ocurrido con Dragon Ball Super Latino. Bien, genial. ¿Y ahora qué? Dragon Ball Super finalizó sus pasos por el mundo. Dragon Ball Super Latino ya ha concluido hace varios meses y One Piece finalizó su producción. ¿Ya es tiempo para anunciar Dragon Ball Super? Pues no, porque falta algo y creo que es lo más importante y que al igual que la película y el doblaje latino, ocurriría lo mismo que ya mencioné. Dragon Ball Super doblaje inglés aún se encuentra en emisión. Así es. Dragon Ball Super Inglés comenzó mucho más tarde que el doblaje latino y portugués, inclusión del francés, el doblaje inglés, valga la redundancia, Es uno de los proyectos más importantes de la franquicia en cuanto a Dragon Ball se refiere. ¿Y cuándo terminará? se estarán preguntando. Pues la verdad es que no falta absolutamente nada para que esto ocurra. Actualmente la serie se encuentra en el episodio 129, Y sus capítulos son semanales, Por lo que para principios de octubre y finales de septiembre, Se estima que el doblaje inglés de Dragon Ball Super concluya. Por ende, y en pocas palabras, ya no hay nada que pueda entorpecer el retorno de Dragon Ball Super, ya que se completa lo que faltaba. Todos los proyectos de Dragon Ball Super para este 2019 han terminado o están terminando. Solo queda la publicación mensual del manga, que para cuando Dragon Ball Super regrese en 2020, ya habrá avanzado lo suficiente para que no se comita el mismo error que antes. Tenemos la Young Festa el 21 de diciembre, el evento más grande en Japón de anime, donde allí se hecho los proyectos más importantes del anime en general, Películas, animes, manga, videojuegos, etc Dragon Ball Super estará presente como cada año Y en un evento tan importante, con un gran 2019 para la franquicia Ese día será propicio para anunciar su regreso Y como digo, que vuelva a la televisión es inminente Las piezas faltantes se completaron Y es algo que deben de saber y entender Para que próximamente se hable de regreso de Dragon Ball Super Y nada, no sé qué opinan ustedes Voy a estar leyendo todos los comentarios que dejen acá abajo ya sabes que si el video te gustó, me puedes regalar un pulgar arriba que eso me ayudaría mucho. Sígueme en mis redes sociales que te dejo en la descripción de este video. Y suscríbete para no perderte absolutamente nada. Muchas gracias por llegar hasta acá y hasta la próxima.